Tras la, la ponencia general ayer de Xavier sobre el, el atlas de los bombardeos, bueno, volver a presentar a Xavier por si alguno no estuvo ayer. Xavier Irujo es director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada Reno, donde es profesor de estudios de genocidio. Es, eh, ha sido primer de Research Scholar de Manuel Irujo, Chair Fellowship de la Universidad de Liverpool, e imparte asiduamente cursos sobre genocidio y genocidio cultural en la Universidad de Boise y en la Universidad de California de Santa Barbara. Ha dictado conferencias y publicado ampliamente sobre estos temas, es licenciado en Filología, Historia y Filosofía, y posee dos doctorados en Historia y Filosofía. Ha dirigido numerosas tesis doctorales y es eh, autor de, de numerosos libros, entre ellos el último recién publicado por crítica sobre Garnica y hoy, eh, en estos momentos nos va a hablar sobre Garnica en 1937 Vamos a a ver? Eh, Bueno, ahora son privado ni <eso> es que no usted esté por me en la casa es las que le hacen, usted está oyendo y te quedas en el, el, y el, tiempo, el día. Esta aquí tengo dos años, dos o tres yo tan tres años, dos minutos, dos minutos, tres minutos, minutos, cuatro minutos, y minutos, bueno, decía que igual es, Decía que Decía que bueno Oscar y que normalmente las, las charlas que da sobre Guernica eh, suelen ser de dos horas o dos horas y media y, y no veinte minutos. Así que me voy a dejar muchísimo, muchísimo eh, de lado y voy a enfocar en dos aspectos que creo que es in, ...los más fundamentales, que son las razones de ser del bombardeo... ...por qué Guernica y, y no en general por qué Guernica... ...sino las últimas eh, cuestiones que he encontrado... ...luego cómo fue el bombardeo y sobre todo eh, el tema del número de muertos... ...y concretamente el refugio Andramarí... ...que es lo más interesante quizás lo más polémico de este bombardeo. El bombardeo de Guernica es un poco especial... ...en el sentido de que fue un experimento de guerra, sobre todo y, de hecho, una de las razones de, de elegir Guernica como, como lugar para desarrollar este experimento es que Guernica no había sido, era una de las poquísimas y rarísimas eh, localidades que no había sido bombardeada y Ristofe necesitaba eh, experimentar en un solar virgen, digamos, para saber exactamente de qué eran capaces sus unidades de bombardeo. Había tenido muchos problemas, por ejemplo, en el Orrio, ...cada vez que se bombardeaba una localidad... ...y luego se, digamos, liberaba... ¿eh? ...por el ejército rebelde... Eh, ...las tropas alemanas... ...o sea, el propio en persona... ...junto con algunos ayudantes de Aene... ...que en la mayor parte de los casos... ...acudían a estos sitios a investigar... ...lo que habían hecho... ...el problema era que en muchas ocasiones... ...estas localidades habían sido bombardeadas... ...por unidades italianas... ...a su mando... ...o también españolas, de rebeldes, ¿eh? las FAN... ...y eh, no tenía claro a qué se debía en cada caso la de destrucción y un bombardeo como este en el que participó el 20% de la fuerza aérea rebelde, 20% entre 59 o 62 aviones, no sabemos exactamente, pues eh, claro, había que planificarlo con mucho tiempo y probablemente estamos hablando de dos o tres semanas de planificación, que es el tiempo en el cual Garnica no es atacada para eh, a ...realizar, digamos, este experimento de forma, repito, virgen sobre la ciudad. Tenía un tamaño adecuado, era una localidad que podía ser completamente destruida... ...con las fuerzas a disposición y el número de bombas a disposición de, de la Legión Cóndor... ...en aquel momento, mucha densidad, por eso se eligió un lunes, porque era día de mercado... ...y estamos hablando de 0,13 kilómetros cuadrados y dentro de ese pequeñísimo perímetro... ...de cientos de metros de largo y de ancho... ...12.000 personas, entre 10.000 y 12.000 personas... ...tenemos 35 testigos que afirman eso... ...por lo tanto la densidad de población civil... ...en, esa, en ese pequeñísimo espacio es enorme... ...y da lugar a, a que se experimente con ametrallamientos aéreos, etc. Está muy cerca del frente... ...y eso también era importante... ...porque de esa manera se, se puede digamos ocupar la localidad... ...antes de que las... Eh, bueno, Unidades de la, de la Cruz Roja Internacional o, o reporteros internacionales llegaron al lugar, lo cual no evitaron y luego dio lugar al, al impacto mediático que, que ocurrió. Había hospitales y mercados, y los hospitales y el mercado eran el objetivo fundamental. Si se destruyen los hospitales y el mercado en una línea de frente, el frente se hunde. Marquina no podía seguir aguantando, que hubiera aguantado más, eh, eh, sin hospitales y desde luego eh, abastecimiento eh, en esa línea de frente. Y eh, bueno, obviamente era simbólico. Además era un día significativo. Tenemos muchas, muchas eh, indicativos. ...de que el alto mando alemán quería desfilar en Bilbao el día 20 de abril... ...que era el cumpleaños de Hitler, no porque era el cumpleaños de Hitler... ...y necesariamente Goering pensara que quería hacer un regalo de cumpleaños a Hitler... ...sino porque era una festividad alemana la nazi que se celebraba con toda pompa y guato... ...y si vemos los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial... ...los mayores bombardeos que ordena Goering ocurren todos el 19 o 20 de, de, de abril... ...en los años siguientes, en la ocupación de, Nor de Noruega... ...el bombardeo de Atenas, el primer bombardeo de Londres, etcétera... ...y en el caso del Frente Vasco... ...el 12 de mayo, que es el día de la coronación de los reyes de Inglaterra... ...y esa carta sí que la tenemos... Eh, Guerin ordena que se bombardee en masa, que se produzcan muchas más operaciones de bombardeo para hacerla coincidir con esa aceleración, de forma que era algo habitual, no era algo extraordinario. Lo que ocurre es que el día 19 de abril las unidades de bombardeo no pudieron volar y por lo tanto se retrasó una semana y el bombardeo ocurrió el 26. bueno La lógica del bombardeo es la siguiente. Este es el mapa de Garnica hay 10 kilómetros al mar, ¿eh? y en aquel tiempo, eso es importante tenerlo en cuenta, porque en aquel tiempo los sistemas de alarma eran, eh, no, no, existía rada, no existía nada, eran eh, puramente en fin, eh, visuales, se veían unos aviones venir, se llevaba una bandera, sonaban las campanas y los aviones pasaban por encima o no pasaban por encima y lanzaban bombas o no, no se sabía, era un sistema muy imperfecto. Ahora, si los aviones venían por el mar 10 kilómetros eh, a 250-300 km por hora desde el mar pues no da tiempo, es aproximadamente un minuto y medio para izar las banderas que suelen las alarmas y que la gente acuda al mercado por lo tanto si se atacaba por el mar el efecto sorpresa estaba garantizado y sin embargo, Guernica no, el, el bombardeo no empieza con un ataque por el mar empieza con un ataque por el este y no solo eso, empieza por un ataque por el este digamos, un avión acercándose a través del monte Oid y realizando innumerables eh, circunvalaciones, haciéndose ver, a, a propósito, Le, la, la, el objetivo de esta primera fase del bombardeo, que es un bombardeo medio, eh, producido en tres pequeñas fases a su vez, es eh, hacer alertar a la población que vaya a los refugios y, eh, y bueno, garantizar que se sabe que los aviones están llegando. De esa manera se tiene a todo el mundo empaquetado en ese centro urbano, fundamentalmente los refugios, que van a ser trampas mortales. Nadie sabía ni sospechaba lo que iba a ocurrir aquí y que se van a tirar alrededor de 40 toneladas de bombas. Estos primeros aviones lanzan sus bombas en el centro urbano y destruyen la línea de, de, de conducto de aguas de la ciudad. Esto a cargo de la unidad experimental de Moró. Y cuando se van... Bueno, pues eh, la mayor parte de la gente, la reacción es esto ya está, han bombardeo Guernica, esto es un bombardeo medio, eh, aproximadamente 6-7 aviones acompañados de otros tantos cazas, con un cierto ametrallamiento aéreo, esto terminó. ¿Cuál es la reacción natural de la gente y, de la, y, la, y el protocolo de acción? Bueno, bomberos, personal médico, etc., acude al centro urbano, donde les va a atrapar la, la masa del bombardeo y por lo tanto van a morir. Eh, y por lo tanto, cuando termina el bombardeo, no va a haber eh, ni, ni, ni, ni unidades sanitarias, ni unidades de, de, extinción de incendios, ni agua para apagar los incendios. Esa era un poco la lógica. Por lo tanto, después de esta primera fase del bombardeo, se, realiza un, se genera un círculo de fuego eh, mediante cazas, en del viento aéreo. La mayor parte de los aviones que forman parte del bombardeo de Granita son cazas, no bombardeos y generan este círculo que veis ahí de ametrallamiento aéreo eh, bueno, que tiene como objetivo mantener a la gente empaquetada. Todos aquellos que quieran escapar del centro urbano van a ser ametrallados. Y posteriormente, después de aproximadamente 100 minutos de bombardeo, se produce la oleada masiva de bombardeo, que esta sí procede del mar y por lo tanto, eh, con elementos sorpresa, nadie los ve llegar, que son 21 Junkers J-52, que en un corredor aéreo de aproximadamente 300 metros de ancho, volando en cuña eh, de tres aviones, eh, siete grupos consecutivos bombardean masivamente el centro urbano lanzando bombas destructoras de 250 kilos con espoleta retardada de dos segundos que atraviesan como mantequilla los edificios y explotan en, el, en la base y por lo tanto los derrumban una bomba de 250 kilos era capaz de derrumbar un edificio de 5 plantas de hormigón para que imaginaros las casas de aquí pero además estas casas se abren y sobre ellas caen nueve bombas incendiarias que prenden eh, con la madera interior la tramo de madera en las casas y se produce un incendio tremendo que va a destruir Guernica totalmente y acto seguido durante otros 100 minutos o sea la mitad del bombardeo se genera a través de este círculo de fuego porque ahora sí, ahora todo el mundo intenta abandonar Gernika y los ametrallamientos aéreos y bombardeos, porque estos cazas, por ejemplo los Henkel 51, podían cargar hasta 6 bombas de 10 kilos, pues eh, atacan en cadenas de tres aviones, el primer avión ametralla, por ejemplo, si de detectan que debajo de un árbol hay una serie de personas escondidas... El primer avión baja ametralla, asusta a los civiles que no están acostumbrados a este tipo de ataque. Salen el segundo avión ya a a las personas que han salido corriendo, y el tercero, eh, al cual estos civiles tampoco han visto, desciende en picado y lanza una o dos, dos de estas bombas de 10 kilos, eh, matando a todo el mundo. Hay que tener en cuenta que estos aviones tenían dos ametralladoras cada uno. Cada ametralladora disparaba 20 balas por segundo. ...del calibre de un dedo índice... ...imaginaros lo que pueden hacer 3, 4, 5 balas como esta... ...en un cuerpo humano... ...estallaban directamente los cuerpos... ...pero claro, si, si en el blanco acertaban durante más de medio segundo... ...prácticamente no quedaba nada... ¿eh? ...de estos cuerpos humanos... ...y estos son los cazas... ...los eh, Messerschmitt BF-109... ...los cuales también utilizaron... ...tenían balas de mayor calibre... ...preparadas para derribar aviones con lo cual el efecto en los cuerpos humanos era todavía más devastador. Estas son algunas fotos del, bueno, de lo que estoy diciendo. Cuando la bomba impactaba, atravesaba los edificios, explotaba debajo, generaban conos de 10 metros de diámetro y hasta 2 o más metros de profundidad, y el edificio entero se derrumbaba. ¿Se derrumbaba dónde? Y por eso se lanzaban antes las, las eh, destructoras, las explosivas, que las incendiarias, porque las incendiarias eran muy pequeñas y si se lanzaban primero ocurría esto. Se quedaban clavadas en los tejados o lo que fuera, pero no prendían, no conseguían sacar un 100% de partido digamos de, del, del líquido incendiario si antes no se habían destruido las, las estructuras internas de las casas. Estos son los cazas de los que hablo, en este caso es el italiano, ¿eh? los FIAT, ¿eh? CR32, pero bueno, tener en cuenta eso, ¿eh? 20 balas por segundo, 40 balas por segundo por avión, y estamos hablando de 32 cazas durante prácticamente 3 horas y media, porque no pararon de circular alrededor de Guernica. Este era un poco el sistema de vuelo y de las cadenas, que se llamaba. ¿eh? Y esta es la fase explicado más o menos la, cada una de las fases, o sea, la mayor parte del bombardeo fue ametrallamiento aéreo, en ¿eh? la mayor parte del tiempo, digamos, el bombardeo. Bueno, el resultado, 85,22% de los edificios desapareció, o sea, no quedó absolutamente nada, el 99% de las edificaciones fueron afectadas, en diferente proporción, y hubo más de 2.000 personas muertas en Guernica. Eh, y fijaros el efecto del bombardeo. Los que conocéis más o menos Garnica, viendo esta foto, que está tomada del archivo del ejército del aire de Roma, donde hemos estado eh, en enero, veis que es absolutamente quirúrgico. O sea, si os fijáis por ejemplo en la vía del tren, todos sabéis más o menos qué ancha es una vía del tren. Bueno, a un lado de la vía del tren la estación está totalmente destruida y todo lo que la rodea. O sea, hay un nivel de destrucción de prácticamente el 100%, no prácticamente, el 100%, a 10 metros, digamos, a un lado de la vía del tren. Y a 10 metros, al otro lado de la vía del tren, está Astra, por ejemplo, donde no cayó una sola bala. Pero lo mismo ocurre en la calle Allende de y lo mismo ocurre en la calle Portúa o en la calle San Juan. ¿Eh? La propia calle demarca nitidísimamente el nivel de destrucción total, separa una zona de destrucción masiva y absoluta de otra prácticamente sin ser afectada. ¿Eh? una de las razones de esto es que bombardearon a 600, entre 600 y 800 metros el parte italiano es absolutamente falso eso sería, daría lugar para otra, para, otra, para otra charla diciendo que bombardearon a 3.600 metros de altura eso es falso eso no fue así y bueno, no lo hemos podido demostrar gracias a un documento que encontró Ángel, a un documento que encontró Anatere, que es el parte meteorológico ¿eh? de, del observatorio Igueldo de aquel día que dice que hay nubes, eh, cumulonimbos creo que son, nubes densas a 800 metros de altura, y en aquel tiempo no había aparatos de visualización ni nada por el estilo, por lo tanto había que bajar por debajo de las nubes para poder bombardear, es más, había una segunda capa de nubes a 2000 metros, luego a 3000 metros no se veía nada, es imposible que bombardearan a esa altura, el parte es falso, ahora incluso hemos encontrado eh, ...datos de que probablemente fueron más de tres... ...los bombarderos italianos que participaron en Guernica... ...y no me extrañaría, porque no nos podemos creer nada... ...de lo que dice ese parte concreto... ...pero bueno... ...el resultado material, ya lo veis... El, ...la cuestión es ahora... ...bueno, el gran debate... Eh, ...gira en torno pues al número de muertos... ...estos son los soldados alemanes... ...en uno de esos hoyos de las bombas de 250 kilos... ...que podéis ver... ...en este caso el diámetro es mucho mayor de 10 metros, ¿eh? como podéis observar en la foto probablemente se acerca a los 30 metros, igual caieron dos bombas de los 150 kilos. Esta es una foto del propio Richtofen Sperle en garnica donde acuden a investigar lo que ha ocurrido eh, aquí. Eh, ¿Qué queda después del bombardeo y sobre todo qué queda de los cuerpos después del bombardeo? bueno La mayor parte de la gente en un bombardeo obviamente muere bajo los escombros, en este caso en los refugios. Y, y claro, de esos cuerpos no queda nada las bombas incendiarias elevan la temperatura a 3000 grados e inmediatamente empiezan a descender por efecto de la atmósfera circundante y bajan a unos 1500 grados ¿qué queda de un ser humano enterrado eh, bajo tierra a, a 1500 grados? incinerado hay que tener en cuenta también que las labores de, de, de, de, de ese escombro se empiezan ...a realizar en diciembre de 1939, o sea, casi dos años después del bombardeo, más de dos años... ...y no terminan hasta diciembre del 41, no terminan en diciembre del 41... ...pero en diciembre del 41 se ha desescombrado la mayor parte del centro urbano... ...con lo cual hay que añadir al efecto, digamos, de incineración de los cuerpos... Eh, ...cuatro años, eh, de, de. por supuesto, en todo este periodo de desescombra no se registra ni un solo cuerpo ni uno ¿Eh? Eh, pero los cuerpos que se descubren en esos días sucesivos esta es una foto de Barcelona no es Garnica, están en las condiciones que podéis observar aquí, no son cuerpos enteros son fragmentos de cuerpos y de hecho tenemos testigos y referencias y documentación a fragmentos de cuerpos que fueron recogidos con cestas y quemados en la plaza de San Juan de Ibarra para evitar la propagación de enfermedades, etc. lo cual tampoco se contabilizó obviamente porque no se podía ...como en el caso de este niño... ...que no tiene cerebro... ha eh, saltado del cuerpo, etcétera... ...este era el tipo de, de, de, de bueno, el resultado. Eh. En este caso, muy diferente... ...es el resultado de los cuerpos que se descubren... A, ...en los refugios... ...en los cuales la gente ha muerto... ...en este caso, asfixiada... ...porque esas temperaturas... ...bueno, queman, absorben el oxígeno... ...y aunque el fuego no afecte a las personas... ...que pudieron quedar enterradas aquí o allá... mueren por asfixia... Y ...por lo tanto, los cuerpos permanecen prácticamente intactos bien eh, después de todo este bombardeo, después de lo que se hizo y se experimentó, por ejemplo tenemos el, el testimonio de Wundel el único piloto que fue capturado con vida eh, de los que participó en el bombardeo de Guernica, el mismo testifica que le habían ordenado realizar eh, experimentos aéreos ¿cuántas personas podía matar a 900 metros a 600 metros a 500 metros y apuntarlo en una libreta? cuando estaba haciendo eso lo derribaron y lo tomaron preso, lo juzgaron lo condenaron a muerte y por cierto eh, la, la pena, la condena a muerte es conmutada por Irujo, o sea por mi tío abuelo cuando pasa a ser ministro de justicia y conmuta no solo esta sino todas las penas de muerte y Aguirre firma el recurso también habla eh, y posteriormente será entregado a los rebeldes con los otros 2.000 presos que el, el gobierno vasco entrega a a los franquistas cuando toman Bilbao a este individuo cuando lo apresan, le quitan la cartera porque era lo más importante demostrar que eran pilotos alemanes bien, cuando le quitan la cartera ven que tiene una postal dirigida a su novia, que dice textualmente querida Else España es un país magnífico lo podemos destruir en dos semanas ayer sepultamos un pueblo, tal cual la postal a su novia que nunca envió. Bien, este es el tipo de, de, de, de, de acción. Ahora, sobre el número de muertos. Y no sé si tengo tiempo para explicar la historia de Monks y, eh, en fin, las, digamos, la, los, los, los cocidos de, de Jesús Salas en torno a lo que ocurrió en Roque Andramar. el Andramar. Noel Monks fue el primer reportero que llega a Gernica eh, esa misma noche, eh, antes que el resto. Eh, él estaba en esta zona, de hecho. ...y eh, llega a Gernika y bueno, eh, entrevista a personas, etcétera, y escribe un artículo. Al día siguiente, se, eh, bueno, esa misma noche, vuelve a Bilbao con el resto de los reporteros... ...y cuando están desayunando, oyen que por Radio Sevilla, que Podellano está hablando de él y de otros. Diciendo, Noel Monks, este hombre era un borracho y un mentiroso. Todo el tiempo que estuvo con nosotros estaba borracho y no decía ninguna verdad. Él y por extensión todos los demás. Bueno, se rieron, porque era anecdótico... Pero en ese momento le llega a monks una llamada del eh, Daily Express, este periódico, diciéndole que tiene que volver a Guernica y asegurarse de que lo que ha escrito es cierto. Se sintió muy humillado, eh, así lo dicen sus memorias, eh, por el hecho de estar siendo, digamos, juzgado en lo que para un reportero es fundamental, su honor y su palabra. Y por lo tanto volvió a Guernica, pero con dos condiciones o tres más bien, si vuelvo a Garnica y vuelvo a ver lo que vi ayer, volveré a escribir exactamente el mismo artículo y ese artículo será publicado. Y no solo eso, lo publicarán con el telegrama de Franco, negando que Garnica ha sido bombardeada y mi firma autónoma. Y así lo hizo, y eso es lo que tenemos aquí, una foto que está aquí en el archivo de, del centro de documentación. Lo firma y en uno de sus eh, párrafos, concretamente aquí arriba, dice fui a ver eh, la, cómo, cómo era el proceso de identificación de los muertos y vi, no dice conté, no dice calculé, dice vi 600 cadáveres y detalle mujeres, niños, bebés etcétera, etcétera, 600 600 de los que vio repito que la mayor parte de la gente no se podía ver porque entre otras cosas al día siguiente todavía había gente con vida que morirían más tarde enterradas en las ruinas gritando por sus vidas antes de ser incineradas o morir, o morir por asfixia eso está ocurriendo aquí el día 27 por la mañana ¿eh? incluso al mediodía eh, tal como testi testifica por ejemplo Federico Irazábal o, o el propio Joseba Eloserí eh, estas son las personas que han muerto en el propio ataque ¿eh? y esta es la orden de Franco negando que Guernica ha sido bombardeada y dando la orden de que se diga que Ernica ha sido quemada por el fuego y la gasolina que es el informe de Arran ...que es a donde vamos ahora... ...según el informe RAN... ...en estas alcantarillas ...que está señalando este oficial... Se, bueno, ...se llenaron de gasolina... ...y se hicieron estallar... ...esta es una foto del refugio Andramari... ...que estaba en la calle Andramari... ...era un refugio 3,6... ...3,7 metros de ancho... ...y 40 metros de largo... ...la calle... ...techada con una techumbre de madera... ...y sacos terreros... ...según el informe RAN... ...como el alcantarillado pasaba por debajo... Ahí se colocó gasolina y dinamita y se hizo estallar. Y así murieron las 45 personas, dicen Salas Garazabal, que murieron en ese refugio. Bueno, la realidad de lo que ocurrió ahí es que dos bombas de 250 kilos atravesaron el edificio y estallaron a nivel de suelo donde había 450 personas refugiadas en dicho refugio. Tenemos dos testimonios directos de eso y el testimonio de otras dos personas que estuvieron dentro del refugio y que sobrevivieron milagrosamente, hasta donde sabemos solo tres personas sobrevivieron en ese refugio, se derrumbó completamente todo, ¿eh? todo lo que había encima, aquí se ve el hueco ¿eh? que dejó la bomba, una de las dos bombas de 250 kilos, y después cayeron innumerables decenas de bombas de 50 kilos y miles de incendiarias, porque esta calle está en el centro del centro urbano de Bernica. Y por lo tanto, murieron 450 personas. Y sin embargo, se ha repetido desde entonces que habían muerto en este refugio, aquí tenemos a Stil y la el alcalde de Gernica, eh, que habían muerto 45 personas. Y hay que preguntarse, ¿por qué 45? ¿Por qué dice Salas 45 personas en lugar de 450? Bueno, la razón es que Salas toma del informe ran un informe propagandístico del régimen franquista, realizado a las órdenes de Franco, para ser publicado solo en inglés y ser distribuido solo en el Reino Unido, cuya conclusión fundamental es que Garnica ha sido quemada por los rojos, de la manera que he dicho, porque eso es lo que testifica Ovieta, que metieron gasolina en la, en la alcantarilla y que hicieron explotar esa dinamita y en consecuencia murieron 45 personas, toma eso, lo da como fuente histórica fidedigna y cita al propio Ovieta. Pero no contento con eso, Ovieta en inglés... En el, vamos, en el informe que está publicado que está online, cualquiera lo puede ver Dice In a certain unnamed, unnamed shelter Were found 45 dead persons Y él lo traduce en su libro como En un refugio sin terminar No sin nombre En un refugio sin terminar Se encontraron 45 cuerpos ¿Qué quiere decir? El, el, el, el, el, el, shelter, o sea, el refugio de Andréa tenía, tenía nombre es el refugio de Andramari, es uno de los pocos refugios que tenía nombre, pero por antonomasia era el refugio sin terminar, había otros refugios sin terminar, pero por antonomasia el de Andramari era el refugio sin terminar. De esta manera, haciendo este pequeño cambio ¿eh? en la traducción, y no es el único, Ángel ha detectado muchas otras de estas, eh, conduce al lector a pensar que en Andramari murieron 45, que no es lo que dice, Dice que en un refugio sin nombre se encontraron 45 personas, igual murieron más, pero se encontraron 45. Y es todavía peor, porque el informe RAN tiene un apéndice documental en el cual registran la recuperación de 22, bueno, realmente 23 cadáveres en el refugio de Andramari, no 45. O sea que, si aceptamos que estos 45 murieron en Andramari, el propio informe, que no vale nada, como fuente histórica, por ser lo que es, es también inconsistente. Bueno, pues a día de hoy se sigue repitiendo que en el refugio de Andramari murieron 45 personas. No que se, ni siquiera que se encontraran 45 cadáveres, sino que murieron 45 personas. Hay al menos tres libros publicados en los últimos tres años en los cuales se repite esto. Se sigue repitiendo esto que es... Obviamente con la, con la documentación encima, delante nuestro, encima de la mesa Patentemente, eh, bueno, agresivamente insultante Insultante para las víctimas, desde ¿eh? luego En ese refugio, con la documentación que tenemos Podemos demostrar que murieron por lo menos 450 personas ¿eh? Y no 45 y luego hay que tener en cuenta en qué está basado ese 45, ¿eh? en el informe Ram RAN, en un testigo que afirma que se colocó gasolina y dinamita. Obviamente esto no lo cita Salas, eso lo omite, porque hoy en día sería ridículo, pero eso lo mantiene. Y mucha gente luego ha repetido, allí murieron 45 personas. En fin, y así es como se ha hecho, la, esto es un ejemplo, pero podemos a, a ampliarlo, ¿eh? a las, por ejemplo, a las dos fosas comunes que nunca existieron en Garnica ¿Cómo que no? Si tenemos cinco testigos, cinco testigos que vieron las cosas. Tenemos el testimonio del médico de Guernica, que afirmó que registró él de su puño y letra 1.500 decesos. ¿Quién es sovieta para negar eso? Y sobre todo, ¿qué es el informe raro? No se puede utilizar como fuente histórica. Es lamentable. Por lo tanto, bueno, aquí otra vez la foto de, de esto. Hay que tener en cuenta, esto lo voy a dejar un poco porque yo hablo muchas veces de negacionismo y reduccionismo, etcétera, Pero hay que tener en cuenta de qué estamos hablando. ¿eh? Por un lado tenemos el informe RAN y todo lo que supone, el informe Machimarrena, Miles del Bosch, y las declaraciones de Keipo de Llano diciendo que Monks era un borracho. Y por otra parte tenemos las declaraciones de Stier, de Monks, de siete periodistas internacionales y 39 testigos directos que estuvieron aquí durante los días del bombardeo, durante el bombardeo, muchos de ellos después del bombardeo, que testificaron de forma independiente, libre, sin coacción, y que hicieron, eh, digamos, eh, públicas sus testimonios en aquel tiempo, o sea, testimonios que servirían con el 100% de las, de la, digamos, de las, de, de, de, de, de, de, de, de, sí, de las garantías en un juicio público, no ya a nivel historiográfico. 39, y sin embargo hoy en día todavía se sigue repitiendo que en Garnica murieron bueno, aproximadamente 125 personas o 300 no es una cuestión de polémica es una cuestión de fuentes historiográficas y aquí creemos aquí Podillano o a los otros en este caso el padre Arramategui que estuvo aquí bajo las bombas dos días enteros y afirmó que los muertos eran más de 1.000 o la Bauria, que dijo que eran más de 2.000 los muertos entre ellos 450 en Andramarico o el registro del gobierno vasco de 1654. Yo todavía no sé por qué ese registro no vale. Nadie me lo ha explicado y no está prescrito. Eso es una exageración. Eso es lo que dice Salas. Pero ¿por qué es una exageración? Eso no se puede hacer. Pues decir es una exageración y ya está. Y sobre todo, es una exageración 39 testigos. ¿eh? Eh, bueno, en fin, esa es la, la cuestión. De forma que terminaría diciendo que el propio Mons. Cuando, bueno, cuando escribió de nuevo su artículo, dijo «El hecho es que soy abstenia, he sido toda mi vida, respondiendo a qué de Llano. Pregúntenle a cualquiera que me conozca, pero no me pregunten quién bombardeó Garnica, porque entonces tendría que tomarme una copa». <risa> ¿Eh? Y aquí tenemos a Mons, por cierto, Mons no era un reportero desconocido, en la foto está con Churchill y Montgomery. Mons en la Segunda Guerra Mundial fue el brazo derecho de Churchill en lo que era la prensa, ¿eh? el número 10 de Downing Street, era un periodista de mucho peso, muy reconocido, australiano de origen, pero bueno, británico por eh, el trabajo, y lo mismo que va a decir de Steve, eh, etc. Si defendemos una cifra inferior a mil, estamos llamando mentirosos, junto con tipo de Llano, a todas estas personas que testificaron, dieron sus testimonios, y sobre todo, estuvieron aquí durante el bombardeo. <coughs> Tenemos que ser conscientes de eso. Es una cuestión metodológica, no es una cuestión de cálculos. Es ver los documentos que tenemos y la calidad de los documentos que tenemos. En fin, pues esto es lo que tenía que decir. Mira, Scar.